Hola fantasmitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos al cringe paranormal o nada más paranormal, como ustedes lo quieran ver. Salúdenme a mí, hola, y a Chuck el fantasma. Si muchos no saben quién es Chuck, es el fantasma que vive en este cuarto. Su lugar favorito es el closet o de esta parte de donde están las camas. No pueden, bueno, creo que sí lo pueden ver. Eh, ahí, ahí mero, ahí le encanta estar, aquí, aquí, aquí. Ok, el día de hoy les tengo un video súper interesante ya sé que ya pasó navidad, pero imagínense que ustedes están pues en navidad pasando la bomba y están esperando sus regalos, les llegan wow, les encantaron todos sus regalos y perfecto pero algo pasa extraño a partir de que ustedes reciben y abren sus regalos de navidad, porque de ahí semana tras semana, día tras día, varias veces al día, su vida comienza a ser un poco un infierno por todas las cosas que empiezan a ocurrir y no solo a ti, sino a toda tu familia así que básicamente esto fue lo que les pasó a esta familia, Recibiendo un regalo muy bonito que ustedes dicen, ah, pues perfecto y de ahí empieza el infierno así que vamos a ver de qué se trata este caso y bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse a este canal, les aseguro que se va a hacer su favorito, paranormal subimos entre 3, 4, 5 videos a la semana más mucho contenido en mis redes sociales que van a estar apareciendo por aquí también se, si no me siguen en Instagram o en TikTok se pierden mucho contenido extra que publico por allá, entonces pues yo les recomiendo que me sigan, esta cosa se está miren, me voy a caer de hecho, justo ayer hicimos confesiones en Instagram, si van, todavía pueden verlas. Y pues bueno, ahora sí, ¿qué les parece si comenzamos? Recuerden suscribirse a mi canal secundario, al final les voy a poner el video que he subido por allá. Ahora sí, vámonos directo a este eh, caso. Ok, fantasmitas, ¿cómo les digo? Esta era una familia eh, que la conformaba, sí, sí, sí, sí. Bueno, que tenía pues la señora, el señor, son esposos, un niño, un hijo y dos hijas. Ok, entonces bueno... Esto ocurre justamente en Navidad del 2020, o sea, es decir, dos meses atrás, apenas un mes y medio atrás, más o menos. Ellos no tenían, cabe aclarar, ningún tipo de actividad parecida jamás, jamás, en todos los años que llevaban viviendo en su casa. Nunca les había pasado nada, pues, de lo que les voy a platicar el día de hoy. Todo comienza justo con los regalos de Navidad. La mamá de Whitney, que es, pues, la mamá de la familia esta, es decir, la abuela de los niños le regala algo o sea encuentra un artículo y dice wow está perfecto para Whitney eh, se los voy a dar como regalo de Navidad, y bueno, lo pone en lo que es, ya saben, ¿no? El árbol, ahí, pues esperando a que sea el día para que abran los regalos Ok, entonces pasa Navidad, ya se le entrega el regalo a Whitney, y Whitney así de que, ay, pues está súper padre, muchas gracias, no, pues por el regalo, todo muy bien ¿Qué era este regalo? Es este como carrito antiguo, vintage, como de... como si fuera una carriola, pero es para muñecas entonces, bueno, ella no dice nada de que tuviera muñecas ni nada, pero bueno, si su mamá se lo regaló, pues yo quiero suponer que sí tenía muñecas o algún tipo como, pues sí, de colección, ¿no? Porque, pues bueno, se ve bastante vintage, así como viejecillo, pero conservado, ¿no? O sea, está bonito, está bonito. Ok, y ustedes dicen, bueno, aquí la cuestión es, lo abre el día 25, ¿verdad? De diciembre, desde ahí todo empieza hacer un infierno. O sea, no tardó absolutamente nada la actividad en comenzar en casa de Whitney. Justo ese día, en la noche, ya que estaban dormidos, empiezan... así, como... Tín, tín, tín, tín", toquidos, yo le digo toquidos, no sé que ustedes cómo le digan, en toda la casa. Eran, al principio, o sea, ellos decían que era así como levecito por las paredes, pero ellos, como nunca habían tenido este tipo de actividad, era así como... si escuchamos bien, serán las tuberías... Bueno, hasta que... O sea, escucharon así de... O sea, dos trancazotes pero súper, súper fuertes Que ellos tanto pensaron Que era que alguien estaba tocando Así que necesitaba ayuda O sea, de tan fuertes que escucharon los golpes En la entrada, o sea, en la puerta principal, ahí Entonces ellos... Esto fue de madrugada y el esposo de Whitney, que se llama Michael, trabajaba en la noche, por lo cual pues ella estaba sola con sus hijos. Entonces dice ella que recuerda haber llamado a su esposo, Michael, y le dijo Oye, se me hace que alguien está aquí pues en la entrada, porque pues se escuchó súper fuerte. Prende la luz del porche, o sea, como que de la entrada, se asoma, no ve nadie, abre la puerta, efectivamente no había nadie. Ese fue el primer incidente que ellos así como... Hmm, ok, de ahí esos ruidos, ellos ya los describen como casi casi que se escuchaba como si hubiera un disparo adentro de su casa, o sea, tan fuerte así era el ruido. Lo que les acabo de contar fue la primera noche, esto ocurrió en la segunda, tercera y cuarta noche, es decir que les digo, no había día que ellos no experimentaran ese tipo de cosas. Bueno, esto es como... Golpes súper fuertes y les digo ya así de qué ruido, de que estás tú normal, escuchas el ruido y hasta te asustas Esto estaba ocurriendo ahora en el ático que es la parte de abajo que tienen generalmente las casas de Estados Unidos Estos ruidos eran tan fuertes y eran tan seguidos que ya era imposible como una, encontrar alguna explicación lógica, o sea, ya habían buscado de todo y no encontraban nada. Y dos, para ser ignorados, o sea, era constante, constante, constante, ellos ya no sabían qué hacer. Imagínense qué tan fuertes eran los ruidos que ellos pensaban que efectivamente vivía alguien ahí. Y esto pasa en Estados Unidos seguido, no sé cómo, pero a veces uno tiene un, un ático... ay no, sótano es lo de abajo, ático es lo de arriba Ok, no sé si dije arriba o abajo Pero según yo, ático es lo de arriba Sí, porque sótano es lo de abajo Ok Entonces, hay personas en Estados Unidos Que viven en casas de otras personas Ya sea en el ático o en el sótano Y las personas de la casa no se dan cuenta Hasta que empiezan a desaparecer Así como cosas ya bien obvias Como comida o... O así. Entonces ellos pensaban que había alguien viviendo en el ático. Cuando escuchaban estos ruidazos, ellos, imagínense, Michael y Whitney iban así con escopetas y con linternas a checar si había alguien ahí. No había nadie vivo, claro, porque no, revisaron una y mil veces y era de que escuchan el ruido y corre con las pistolas a checar. No había nadie, nunca encontraron a nadie Decían que hacían tanto ruido como que revolviendo toda la casa para ver si había alguien escondido Que los vecinos así de que, bueno, ustedes están locos o por qué están haciendo estos ruidos a las 3, 4 de la mañana Que era cuando empezaban estos ruidos, nunca encontraron a nadie Ahora, esto va escalando, ¿verdad? Desde, pues sí, así como pequeños golpecitos, ya ruidos súper fuertes De que ellos pensaban que el perro se había estrellado de que en la ventana, o sea, cosas así Un día en la madrugada ella escucha un ruido en la cocina pues, les repito, ella estaba sola, su esposo está trabajando, entonces ella se levanta con su pistola en mano. les digo, ellos ya estaban eh, súper a la defensiva pensando que alguien estaba ahí en su casa. Entonces ella va con pistola en mano a la cocina y ve que ese ruido que se escuchó realmente fue una bolsa que ellos tenían, que recién habían ido a comprar al súper, y ahí tenían dos tazas. Las vio, pero dan de cuenta que si aquí está lo que es el escritorio, aquí... O sea, ustedes pueden ver que aquí lo estoy tocando las, La bolsa con las tazas estaba hasta por allá Por donde está Pónganle ustedes hasta allá O sea, era imposible que si rodaban Porque pues las tazas no rodaban Que si alguien las hubiera aventado Que se hubieran caído Lo que se hubiera caído aquí, luego, luego Y no hasta allá O sea, era imposible Las dos tazas estaban rotas Y pues así como inexplicablemente El perro estaba afuera O sea, todos dormidos ¿Cómo se habían caído las tazas? Y pues bueno, ya Tira sus tazas Al día siguiente compra otras ¿Y qué creen? Ese día en la noche o sea, el día siguiente, también aparece rota esta otra taza. Pero ahora sí, rota, rota, así de que pues ya hasta se habían salido como que los vidrios por todos lados disparados y así. Entonces ella pues empieza pues a recoger, ¿no? Dice que apenas puso así como que en el basurero lo que era la basura de la taza rota, apaga la luz de la cocina. Ni siquiera se había acabado de dar vuelta cuando ahí en lo que es pues el lavaplatos, o sea, en la cosita esa, en el fregadero... Se escucha como que algo se cae, como si algo se, se, se moviera y pues se escucha el ruido, ¿no? O sea, el ruido, el ruido de los trastes es de que lo distingues en cualquier casa o así, ¿no? Así se escuchó. Ella, o sea, ni siquiera se, se había acabado el ruido, ella voltea y no, había lavado todos los trastes y los había guardado Entonces no había nada que técnicamente se hubiera resbalado y que hubiera hecho ese ruido Y ella así de... salió pitando de ahí y se fue a su cuarto Todo esto ocurrió solo en una semana La siguiente semana empiezan más cosas raras, pero nuevas Porque ahora empezaba como en el cuarto de los niños Una de las niñas de que iban a estar viendo la foto insertada tiene como un, ay, ¿cómo le llaman? Estos, eh, un atrapasueños en forma de luna y ese se caía y se caía siempre que pasaban por ahí. El atrapasueños en el piso, siempre. Por más que lo colgaban, por más de que pues, sí lo ponían en diferentes modos, de que era imposible que se cayera de la nada, pues el atrapasueños siempre en el piso. Y además, ahora las puertas se cerraban de que casi casi en sus caras. Una de esas veces en la madrugada escucharon que la puerta del baño este, se azotó Y ellos pensaron, pues alguno de los niños fue al baño Esperaron y esperaron y esperaron, nunca salió nadie Se fueron a asomar, la luz del baño no estaba prendida Entonces Michael, el esposo, abre así rápido Pues no había nadie, no había sido nadie Y dice que, o sea, Whitney, su esposa, dice que estuvo un buen rato ahí Viendo cómo se pudo haber cerrado la puerta sola y que no O sea, no había y no volvió a pasar eso de la puerta Entonces el aire... Algún de que, ya saben, de que hace vacío, de que tú cierras una ventana o algo así. No, nunca volvió a ocurrir. Los juguetes de los niños se prendían... Solos, así de que la música y todo, bla, bla, bla Ellos iban a ver y estaba el switch en off O sea, estaban apagados O sin pilas Y de todos modos funcionaba Les repito Las cosas escalan y escalan y escalan Por la tarde, más o menos Michael se alistaba Para irse pues, a su turno de trabajo nocturno, ¿verdad? Entonces, pues, él dormía como que por el día Ya era en la tarde Y Whitney estaba recogiendo lo que es la sala del comedor ¿O ¿La sala del comedor? Estaba recogiendo eh, la sala, así normal y le, justo le había hablado a su esposo ya para que se despertara Y le estaba diciendo, vente a hacer un café, a la cocina, no sé qué Y en eso pues ya vio que sale del cuarto y se mete a la cocina, ¿no? Y ella, oye Michael, pues no sé qué, no sé qué Le hizo una pregunta y no le contestó Entonces ella así como, no me escucho Michael, que esto, el otro, que yo, que yo ¿Por qué no me contesta Entonces ella así como enojada va a la cocina de que Oye Michael, ¿por qué no me contestas? No había nadie cuando ella vio que Michael se había metido a la cocina. Entonces va corriendo al cuarto de ellos y ve que Michael está súper dormido todavía. Ni siquiera se había levantado ni nada. Entonces, ¿a quién vio? Esta no fue la única ocasión en que vieron que alguien estaba ahí por la casa. O sea, como que esta entidad había tomado forma de otra persona. Una de esas veces, Michael estaba dormido descansando pues, de su trabajo por el día. Y este, lo que es Whitney y sus hijas se habían ido a hacer el súper, pues sí la despensa, y su hijo estaba en la escuela, entonces no había nadie, estaba él solo. Pero Michael dice que escucha como cierran la puerta de la entrada y luego cierran la puerta del cuarto de su hijo y se empiezan a escuchar así. Y él así de que ¿por qué está haciendo tanto ruido si sabe que yo aquí estoy dormido porque me voy al trabajo en unas horas? Se para así, a ver, quién sabe qué. Le abre la puerta a su hijo, no había nadie, el Xbox estaba prendido, se estaba tirando una botella de agua así de que, pues sí, parecía que la acababan de dejar ahí, y él así de, hasta le marcó a Whitney y le dijo, oye, ¿dónde está? Pues nuestro hijo, no sé qué. Y le dijo, no, pues todavía está en la escuela, todavía no pasó por él. Ah, ya que llega a la casa le explica y ellos ya, ahora sí, con esto fue así de que, ¿qué está pasando en nuestra casa? O sea, esto no es natural. Y fue hasta ese entonces, ya habían pasado tres semanas de esto, les digo, diario y varias veces al día. Entonces ya pasan estas tres semanas y es cuando se ponen a platicar y dicen, ok, pues a ver, ¿qué hicimos diferente? ¿Qué hay nuevo? Y pues lo único que había nuevo, o sea, lo diferente en la casa, era esta carriolita de muñecas. Entonces ellos dijeron, a ver, vamos a experimentar, vamos a ponerla en lo que es, pues sí, el garaje, ¿no? Ahí la cochera, porque muchas personas lo utilizan como bodega casi, casi. Y él lo tuvieron y las cosas como que empezaron como a, a bajar un poquito, ¿no? Ya que le pregunta a su mamá quién fue quien le dio esta cosa, este regalo a Whitney... Whitney le dice, ah, mira, fíjate que se lo compré a la amiga de la amiga, ya sabe, ¿no? Pero eh, el esposo de la dueña lo atropellaron y pues se murió. Entonces, pues, tal vez por ahí puede ir la cosa, ¿no? De que, pues, pero pues qué raro que... Con el carrito ese raro, la carreola. Y ya ellos fue así como que, ah, entonces de aquí viene toda esta cosa. Ponen venta eh, esta carreola en, en Facebook, en Marketplace, y que la pusieron así en 75 dólares y va con Todo y Fantasma incluido. Ahí sí se animan. Ya no supe si sí si lo vendieron o no, pero definitivamente eso era lo que les había traído tanta actividad. Así que. Miren, no es la primera vez que yo me entero de algún caso de que les regalan algo Y ese algo, pues díganmelo a mí con Mary y me Viene con algo que les acarrea este tipo de actividad paranormal Entonces díganme en los comentarios ustedes qué opinan de este caso Está interesante, está padre, porque aparte la mujer está así de que no Se los juro por mis hijos que yo vi que mi esposo pasó a la cocina y no había nadie él se había dormido. Bueno, espero que les haya gustado mucho este caso. ¡Los quiero mucho! Como les dije hasta el final, les voy a poner un video recomendado de este canal y otro video recomendado de lo que es mi canal secundario, por si lo quieren ir a ver. Los quiero mucho, nos vemos al siguiente. Los espero por todos lados y nos vemos al siguiente, como ya se los dije hace un segundo. ¡Bye!